Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver cómo podéis ganar $350 dólares con Disney Plus y una estrategia de Content Locker. Os voy a mostrar la guía absolutamente completa desde cómo subir la landing a vuestro servidor, ya sea gratuito o de pago, y cómo podéis enviar tráfico a este tipo de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 y lo tengas localizado muy rápido y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 350 dólares con Disney Plus y con ten Locker Antes de avanzar, por aquí, por esta zona te voy a dejar otro vídeo en el cual ya hablé de una página para TikTok para ser seguidores en TikTok es un poco black hat, pero oye, ahí está la técnica, está la landing. La landing es muy bonita y funciona muy bien. Vamos a ver cómo vamos a hacer esta página. Vamos a necesitar varias cosas. Primero, la landing, que te la voy a mostrar ahora. Una red de CPA, Content Locker. Puede ser CPA Grip, CPA Lead, Adwork Media, Max Bounty, cualquiera que te permita... Content Locker funciona bien. Va a funcionar perfectamente bien. Y por último, el tráfico. El tráfico lo vamos a hacer de pago o gratuito. Vamos a verlo paso a paso. Primero, Disney Plus es un término de búsquedas muy completo. Te lo voy a mostrar. Mira, este es Disney Plus. Fíjate que las visitas que tiene, 297 millones, millones al mes. Es muchísimo, tráfico a Disney Plus por país, principalmente países anglos, Estados Unidos, United Kingdom, Canadá, Australia, Alemania. No descartes los países latinos, no los descartes para nada, porque esta técnica funciona perfectamente bien con países de habla hispana. Y ahora vamos a ver la landing page. Esta es la landing, mira qué bonita, esta es la landing page, Disney Plus. Get bla bla bla, por free, esto tú lo puedes modificar, te voy a mostrar cómo, le voy a dar a continuar, es lenta a propósito, tú puedes modificar la duración, pero es lenta a propósito, tienes una cuenta de Disney, da igual lo que nos respondan porque vamos a hacer Content Locker, o sea que nos da lo mismo, nos va a dar lo mismo, buscando en tu área, bla bla bla, si le decimos que sí, me pedirá la ID, no te preocupes, vamos a ponerle el correo, yo arroba yo.com mi password vamos a ponerle es este el país tienen que elegirlo Argentina por ejemplo ¿cuántos meses? seis meses y le voy a dar a continuar hasta aquí todo muy bien, todo muy limpio, todo muy blanco está lanzando el debug de Disney Plus aquí se va a tardar un poquito conectando con los servidores de Disney esto de hacerlo para atrás y para adelante bueno le da credibilidad creando la cuenta con ¿veis? este es el correo que yo le puse yo.com yo con el password que le puse. Listo, lo ha creado. Va a cambiar los valores de los DNS por seis meses de suscripción. Hecho, ya está listo. Y ahora vamos a la parte en donde nos guarda todos los cambios y empieza la parte de Content Locker. Está borrando los traces, o sea, los traqueadores. Sale de la base de datos. Todo esto se puede mo modificar. Y aquí está, Mirar. Bot Live Behavior Detected. Han detectado un comportamiento de bots. Confirma que no eres un bot haciendo un clic abajo. Y aquí le damos a Verify. Cuando le demos a Verify, ¿veis la manita? Si ya tenemos el Content Locker, va a saltar. Le vamos a dar clic y no salta. Porque aún no lo tengo metido, es simplemente para demo. Bueno, y aquí puedes hacerla como Black Hat o como White Hat. Black. Si lo haces como Black, no le vas a dar nada al usuario. Simplemente lo vas a llevar a que rellene tu formulario y se acabó. Y si le haces como White Hat, tienes que darle algo. ¿Qué le vas a dar? Una aplicación en la que pueda ver todo Disney. Existe. Te la voy a poner aquí. Es esta. Mira, se llama BTV Oficial. Es una aplicación para Android iOS, Fire Stick y para todo lo demás. También funciona para PCs, para dispositivos Apple, o sea, iPhones, funciona. Y funciona bien, ¿eh? no te preocupes, no es, no es una mala aplicación, es una buena aplicación. Y desde esta aplicación pueden ver películas. Mira, aquí lo tenemos, ¿ves? Vikingos, juego de tronos, titanes, bla bla bla bla bla. La pueden ver perfectamente legal. Y tú puedes entregar a tu usuario esto como un White Hat o no lo puedes entregar nada si haces Black Hat. Ya te lo dejo a ti, a tu discreción, a tu decisión, lo que tú quieras. Si quieres ser blajatero o no quieres ser blajatero. Ya tenemos la landing. Hemos dicho que necesitábamos una red de content locker. En mi caso, yo voy a usar CPA Grip. Recuerda que esta es mi cuenta demo en la cual no tengo absolutamente nada. Y aquí nos vamos a ir a las herramientas de monetización. Estas, ¿ves? Y vamos a usar el Content Locker. No URL, no video, no Offer Walls. Content. Le damos a Content. Vamos a crear un nuevo Content Locker. Ojo, si vas a usar el White Hat, si vas a entregarle algo, vas a usar el URL File Locker para que se desbloquee una URL. Y si no, pues el Content. Vamos al Content. Uno nuevo. Le vamos a decir que estamos de acuerdo en los términos de servicio, continuamos y aquí está esto. No voy a modificar apenas nada. Para acceder to access Disney con mayúsculas, Disney plus, por ejemplo. Ya está, tampoco hay que darle más vueltas. No no sufras por este tema. Ya lo tenemos. ¿Qué tengo que poner? Aquí en la parte de abajo, donde dice one page, voy a dar clic aquí OnClick, damos clic en OnClick. Es muy importante que, que elijas OnClick, porque es cuando la persona le dé clic a este botón. Cuando le den clic al botón, va a saltar nuestro Content Locker. No te preocupes por el país, porque hay ofertas para todo el mundo, y estos son Smart Links. Y vamos a ponerle aquí al nombre del content, Disney Plus, y lo guardamos. Save. No hay más cosas que darle aquí. Y ya que lo tenemos, ves Disney Plus, te pone un mouse, chiquitín, quiere decir que son un clic. Vamos a dar a Get Code. Y nosotros vamos a dar clic en Copy Code. Te da una serie de instrucciones y aquí te da para elegir el dominio que tú quieras. Pero bueno, como no lo van a ver, nos da igual. Así que simplemente Copy Code. Este código lo voy a poner de momento en un blog de notas. Ahí lo tengo. Este código lo tengo que poner. Listo. He terminado con la red de CPA. Ya no me hace falta nada. Ya tengo la landing y ahora tengo que poner yo mi Content Locker. Vamos a ello. ¿Cómo lo hacemos? Aquí abajo te voy a dejar el acceso a la landing page. Descárgala. Cuando la hayas descargado vas a tener un archivo como este. ¿Ves? Disney. Tú vas a abrir Disney, doble clic. Y aquí están todos los archivos que pertenecen a esa página. No toques nada. no Toques, nada te voy a decir cómo poner el content y se acabó puedes hacer más cosas pero yo te sugiero que no lo hagas para que no destroces la página cómo lo vas a hacer muy sencillo vas a buscar el index index html ves ahí está y lo vas a editar cómo lo puedes editar lo puedes editar con un blog de notas lo puedes editar con word mil vulgar no puedes editar con lo que tú quieras, básicamente, porque es un archivo de texto. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago con Notepad++. A mí me gusta Notepad++. ¿Ves? Aquí me voy a Google y le pongo Notepad++ o más más. Es esta. Descárgalo. Yo ya la tengo descargado. Y cuando ya está descargada, es este. y Simplemente para editar el código. Como ya la tengo descargada, me voy nuevamente aquí a mi archivo. Le doy con el botón derecho. Y le digo, Edit with Notepad++. Plus Plus. ¿Ves? Aquí está. O, si no te aparece este botoncito cuando lo hayas instalado en Notepad, te vas a Notepad, lo abres, que es este, ¿ves? Y simplemente arrastras el archivo. Lo cojo y lo arrastro. Y lo suelto. Y ya se abre solito. ¿Lo ves? Ahí está. En Notepad++, Plus Plus. a mí me gusta mucho porque lo que está en color negro, tiene códigos de color, lo que está en color negro, es lo que nosotros podemos tocar. Lo que no está en color negro no es texto. Y yo te sugiero que no lo toques. Pero si tú quieres cambiar el idioma de la página y ponerla, por ejemplo, en español, puedes cambiarlo únicamente lo que está en negro. Lo que está en otro color no lo toques. Esto se puede modificar, pero bueno, ahí está. Luego viene la duración, la duración de la página al cargar. Mira, ves aquí viene... ¿Tienes una Disney Plus? ¿Sí o no? Bla, bla, bla. Viene todo ahí. Te sugiero que no toques nada. Te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. En la parte del final. Ves HTML, body, bla, bla, bla. Después de esta serie de scripts. Script, bla, bla, bla, bla, bla. bla ahí tú le vas a poner el script que nos ha dado nuestra red de CPA. La voy a copiar. Copy. Y la pongo aquí. Fíjate que en esta parte dice botón. Button, Class, Call Locker. El Call Locker es lo que nos va a dar el One Click. Cuando la gente le dé al botón en verify, ¿ves? verify, en ese momento se va a lanzar el Content. Ya está. Eso es todo. Y una vez que la tengas, la guardas. Ves que dice Index y está en color rojo. Cuando yo le dé a Guardar, lo voy a bajar un poquito, a guardar aquí al save este se va a poner en color azul y quiere decir que ya está guardada save, te sugiero antes de que hagas cualquier cosa que hagas una copia Yo ya lo, lo he guardado ya, y cuando hagas una copia, si la destrozas o, o quieres jugar un poco y tocarla, pues no vas a perder el archivo original, porque aquí puedes hacer otras cosas como los retardos déjame ver si encuentro un retardo mira aquí lo tenemos por ejemplo, select Selecciona, bla bla bla, delay 25 segundos, 25 segundos, aquí yo me voy a tardar 25 segundos y luego el GIF animado 2 segundos de, de retraso y así hay retrasos y son a propósito, Hace posible posible tú no lo quites, pues aquí hay otro, otro delay de 5 segundos, por eso tú ves que parece que es lenta pero no, está pensada a propósito, bueno ya la tenemos, lo cierro, ves, esto ya está integrado. Y esto es lo que yo voy a subir a mi hosting. Ya sea un hosting de pago o un hosting gratuito. Me voy a ir aquí al principal. Este, ¿ves? Y lo voy a comprimir. Le voy a dar con el botón derecho. Yo lo comprimo con Winzip. Le doy Add to Archive o Archivo. Y aquí le voy a poner Disney Zip. ¿Ves que dice RAR? Se lo voy a cambiar por Zip. Ahí está. Y le voy a guardar. Ok. Eso es todo. No tengo que hacer nada más. Esto lo podemos hacer para el hosting de pago. Los hosting gratuitos te dejan arrastrar los archivos directamente. ¿Vale? Y ya lo puedo subir. Bueno, vamos a, a abrirlo nuevamente. Y vamos a ejecutarlo nuevamente. ¿Ves? Este mismo. Para que veas que funciona. Se abre. Está trabajando. Continuamos. Vamos a decirle ahora que sí tengo cuenta. Para que veas que funciona igual con un sí que con, no, con un no. El Disney ya con email. Igual le vamos a poner yo-yo. Yo-yo.com. Yo, yo y ya no me pide el password. Simplemente con esto. Elijo el país. Australia, por ejemplo. Seis meses. Continuamos. ¿Ves qué bonito está? Poner la banderita y todo. Súper pues, pues, buena. Una monadita esta página. Voy a poner esta parte más rapidita para que no perdamos tiempo. Estamos en la última parte de Letting Traces. Salimos de la base de datos. Todo esto es falso, ¿eh? no existe. Pero eh, parece que sí. Detectamos el comportamiento de bots. Y empezamos a confirmar que no somos un bot. Haciendo clic aquí abajo. Y cuando yo le dé al verify, ahí lo tenemos. ¿Veis? Ahora ya funciona porque acabo de meter el código. Antes no funcionaba porque el código no estaba metido. Voy a dejar el código puesto en esta página para que tú simplemente lo sustituyas. Acuérdate, el index lo arrastras a tu blog de notas y al final, al final, al final esto, este script es el que tú tienes que quitar ves que dice Faster Files este script completito lo quitas y pones el tuyo si no, va a quedar con el mío siempre ya la tengo lista ya veo que funciona ¿qué sigue? subirla a mi servidor ya sea de pago o gratuito vamos a empezar con un servidor de pago yo tengo varios servidores, pero para este ejemplo voy a usar Bana Hosting. Y voy a mi servidor de Bana Hosting. Dentro de Bana Hosting, este es mi servidor, le voy a dar administrador de archivos. Y ahí en el dominio que tú tengas o quieras, yo te sugiero que te compres un dominio especial para este tipo de estrategias. Pero puedes usar el que tú quieras. Yo, como tengo muchos dominios, voy a elegir, por ejemplo, este de Nine Tools, que es el que yo tengo para todo, para testear casi todo. Y aquí. Voy a hacer una carpetita nueva. Le voy a poner carpeta nueva. Y que se llame. Plus Free. Get Disney Plus Free. Ya está en esta carpeta. Y creamos un folder. Ya la tengo. ¿Ves? Aquí está. Le doy doble clic. Y ahí voy a poner todos los archivos. Entonces simplemente voy a donde dice cargar. Y en cargar selecciono el archivo. El archivo que previamente habíamos comprimido. Este. Le doy open. Lo está cargando. ¿Ves que rápido lo carga Ana Hosting? Súper genial. Le damos a volver. Y aquí le doy a refrescar con F5. Y aquí lo tengo. Lo voy a descomprimir. Extract. Sin más. Y aquí me dice dónde. Y dice Get Disney Plus Free. Y tal como está le doy a extraer files. Ya los tenemos todos. veis, Ya está. Cierro. Esto. Lo quito porque ya no me sirve. le doy a eliminar. Evito la basura porque yo siempre evito, evito la basura. Y este Disney, ¿ves? Todo lo que está dentro, lo, lo voy a mover una arriba. ¿Por qué? Porque se ha cargado. Voy a coger todo. Voy a poner mi URL Disney. Pero yo no quiero que esté donde dice Disney. ¿Ve? Ya está cargada. Está perfecta. Pero yo no quiero toda esa URL. Yo la quiero una URL anterior. Es decir, si tú ves un nivel arriba, yo la quiero aquí, no aquí. Así que voy a sacar todos estos archivos, todos, todos, todos. Y los voy a mover. Mover. Voy a quitar esto. Y ahí le doy mover files. Ya está, vacío. Mover nivel arriba. Este Disney ya no lo quiero. Lo elimino. Esto tú no tendrás que hacerlo si solo tienes un, un, un dominio. Yo sí porque tengo un montonazo de dominios. Vuelvo a coger la URL. Voy otra vez a un, un navegador nuevo, ¿ves? Nine tools. Ya solamente get Disney Free. No, Disney, no es slash Disney. ¿Ves? Ya no está. Enter. Y ya lo tengo. Perfecto. Carga. Genial. Y esta URL es la que yo voy a enviarle el tráfico. A esta que acabo de poner. ves nine 9Tools. Get Disney Plus Free. Esta es la página que voy a compartir. Compartir en fuentes de tráfico. Esta es cuando es un dominio de pago. Si oyes ruido es que mis vecinos están de obra. Si no paran en todo el día. <ríe> Así son ellos de trabajadores. Dominio de pago. Listo. Para un dominio gratuito. Puedes hacer lo mismo. Dominio de pago y hosting de pago. No solamente el dominio, también tienes que tener un hosting. Y para un hosting gratuito, te voy a decir qué página estoy usando yo. Es esta. Esta página que se llama, llama Netlify. No te preocupes, abajo te voy a dejar todos los enlaces. No copies nada, no tomes nota de nada. Es importante que veas el proceso al completo sin distraerte esta página te la voy a dejar ahí abajo le vas a dar a get started for free y vas a rellenar el formulario es muy muy sencillo ves ahí está lo puedes rellenar con github, gitlab, Bucket o con email yo le voy a dar al email y le voy a poner un email mío intenta que sea real no pongas falsos le pongo el mío, pongo un password Y me registro. Mira, me dice que el, el password es muy facilito. Que use otro. Los voy a quitar este. Voy a usar un generador. Ese. Y ya lo tenemos. Checa tu correo, bla, bla, bla, bla. Tienes que revisar tu correo. Y una vez que, te, que revises el correo, te vuelves a loguear. Tienes que responder la encuesta muy rápida. O puedes darle un skip. Pero bueno, en este momento la voy a dar al skip ya está, dice simplemente simplemente push and deploy te dan el HTTPS automático y terminamos, finish, ya está y lo que voy a hacer aquí es simplemente un nuevo sitio sitio nuevo, le doy nuevo sitio clic, y aquí simplemente tienes que arrastrar vamos a arrastrar todo pero no desde aquí, sino desde arriba esta completita vamos a arrastrarla tal cual ahí, ya está Aquí lo tenemos, awesome, ale, bla, bla, bla. Le vamos a dar clic. Ahí está, genial, ¿la ves? Rápido y fácil, tú no has tenido que hacer absolutamente nada. Este enlace es bastante feíto. Así que vamos a darle a site settings. Y aquí en site settings, ¿ves? Site, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a cambiar el nombre del sitio. Change site name. Y le ponemos algo que tenga que ver con Disney+. Plus. Disney+. Plus Free, a ver si nos deja, si no, tenemos que cambiarlo. Genial, existe. Y este es nuestro enlace, Disney Plus Free. Le vamos a dar clic. Listo, ya lo tenemos. De esta forma tú puedes ahorrarte un dinero en el dominio y en el hosting. Ya tú lo decides. Problema, este no es tuyo. Y un hosting pues es tuyo. Ellos te lo pueden quitar cuando quieran. Bueno, ya tenemos nuestra página editada y subida a nuestros servidores tanto de pago como gratuita con Content Locker CPA Grip. ¿Qué sigue? El tráfico. Vamos a enviarle tráfico. ¿Cómo le enviamos tráfico? Pues muy sencillo. Nos vamos a Facebook con el tráfico social y dentro de Facebook yo voy a buscar aquí películas, películas de las que sean, por ejemplo, Marvel Movies 2021 me voy a los grupos y dentro de estos grupos me voy a hacer miembro, me voy a, mira aquí tiene 16400 300.000 un montón. La oficial no, no te metas a la oficial, por favor. A cualquiera menos a la página oficial. Vamos a ver, por ejemplo, esta de Marvel Cinematic Universe, ¿ves? Te tienes que unir. Yo no estoy unida a los grupos con este perfil. Utiliza un perfil que no sea el tuyo personal. No utilices tu perfil personal. Créate dos o tres perfiles alternativos. Y entonces haz esta técnica. Búscate imágenes como esta. Ah, mira, esta es para modeladores. No, esta no. Esta. When the movie finished five minutes ago. Y ahí está. Pero es una película de Marvel. Tú aquí puedes poner un comentario. No me va a dejar porque no estoy, no estoy unida. Pero puede ser como esta. My friend. Just find. A uh, Y2 Watch, Watch, All, Marvel, Movies, On, Disney, Plus. Here is the link. Y ahí ya pones tu enlace. ¿Ves el enlace que tú tienes aquí? Ya sea tu enlace gratuito o el enlace de pago. Voy a coger el enlace gratuito gratuito que es este desde free, free neti app esta es bonita porque tiene netlify y parece que es netflix ¿Ves? entonces puede ahí y este es el otro tú puedes poner cualquiera de los dos ya sea el gratuito o el de pago según lo tengas sin problemas y así vas a ir aquí te vas a twitter te vas a instagram todo lo que sea tráfico social tú puedes compartirlo sin ningún problema Vale, yo no insisto, no lo voy a poner porque no estoy unida al grupo, entonces no me va a dejar. Pero así es como lo haces sin tu perfil personal, que sea un perfil alternativo. Ya lo tenemos ahí. Publicidad de pago. Como estas páginas son tan bonitas, son buenas y son funcionales para determinado tipo de tráfico. ¿Qué tipo de tráfico de pago estoy usando yo? Pues este. Yo estoy usando AdFly. AdFly nos da muchísimas posibilidades de tráfico, pues yo le estaba haciendo la campaña ahora me voy a ir para atrás, digo el tipo de tráfico, como las páginas son tan bonitas, te pueden funcionar para inserticial y ya la mandas directamente, para pop under y la mandas directamente o bien, puedes hacer un banner para push ads o para banner ads, puedes hacer cualquiera de las dos, en Adfly es muy barato y las páginas son muy bonitas, son el tipo de páginas buenas para este tipo de fuentes de tráfico. Tú hazla con lo que tú quieras y verás cómo empezarás a generar tus buenos ingresos. Bueno, Marketer, hemos recorrido ya todo. Hemos hecho nuestra landing page. La hemos modificado con un content locker. La hemos subido a un hosting, tanto de pago como gratuito. Hemos visto las fuentes de tráfico. Y ahora solo te queda ponerlo en marcha. Aquí abajo vas a encontrar un enlace para descargar esta página y la de TikTok que te voy a dejar aquí en otro video que he hecho. Búscalo y también podrás bajar esa página. Las puedes modificar exactamente igual que lo he hecho yo con el Notepad++ o con tu editor favorito. Eso no tiene ningún problema. Solo asegúrate de poner tu enlace de la red CPA al final de la página antes de cerrar la etiqueta del body. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el video. Que le veáis todo el potencial que tiene, porque de verdad podéis sacar bastante dinero, ya sea utilizándolo con el White Hat, con la página que os he dejado, o con el Black Hat, sin darle nada al pobre usuario. Eso ya lo dejo a vuestra decisión. Ahora sí, Marketer, me despido. Te deseo muy, muy buen día. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Todos los enlaces aquí abajo. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!